Bueno, vamos a ver en un primer ejemplo cómo podemos realizar un programa con el Step 7 MicroWin para programar el automata s 7200 de Siemens. Ejecutamos el programa. Bueno, y esta es la pantalla de inicio que se nos abre en el programa. Aquí en la parte superior tenemos el acceso a las funciones que podemos insertar. Concretamente estos iconos que estoy señalando ahora son los de la parte donde voy a tener los conectores, los contactos, las bobinas, los bloques. En esta parte de aquí de la izquierda de la pantalla tengo las diferentes áreas de programación del automata. así como diferentes funciones de comunicación, ajustar el interface, de programación, etc. Y aquí tengo un acceso también, en este árbol de proyecto, a todas las funciones que puedo programar dentro del automata. Esta área central es el área de donde voy a meter el programa, donde voy a ir dibujando ese esquema de contactos. Y bueno, luego aquí en la parte superior tengo otras funciones como estas que son para intercambiar programa entre el, eh, la programadora y el automata o entre el ordenador y la CPU. Si tengo conectado el automata, pues aquí tengo las funciones para ponerlo en modo RUN y en modo STOP. Lo veremos más adelante. Vamos a meter un primer programa. Le damos al contacto, nos salen en desplegable todas las opciones de contactos que tenemos. Voy a poner simplemente el contacto abierto. Y aquí ponemos la dirección. Hay que recordar el direccionamiento de bit con el número de byte punto y seguido del número de bit dentro de ese byte. En este caso 0.0. Para meter otro contacto en serie lo puedo hacer pulsando F4 y me sale exactamente el mismo desplegable. Le doy a, al intro y aquí meto la entrada 0.1. Y por último para meter una salida una bobina tengo aquí las bobinas o bien el F6 del teclado y es la primera de todas y voy a actuar sobre la salida 0.0, mismo tipo de direccionamiento bien, este ya es el programa para ver si tengo algún error aquí en la parte inferior tengo la ventana de información iría a CPU compilar y aquí me sale la información en este caso Cero errores. Está bien. Como no tengo conectado el PLC, lo que voy a hacer es utilizar un programa de simulación. Y para ello tengo que exportar el programa en formato WL, en lenguaje de instrucciones. Le daría a exportar. Nombre del programa, que va a ser prueba. Busco la parte del disco duro donde lo quiero cargar caso tengo aquí una carpeta creada para ello, PLC y el archivo se llama prueba podemos minimizar este programa y ya tengo abierto aquí este otro programa que es el S7200, voy a cerrarlo para volver a abrirlo y que se pueda ver como este es el acceso directo le tengo que meter una contraseña que es 6596 y ahora simplemente programa cargar programa es importante tener marcada la opción de micro win 4.0 porque es la versión con la cual estamos programando le doy a aceptar Aquí buscaría en el disco duro donde lo tengo guardado y me sale por defecto porque ya he estado metiendo un programa antes. Prueba WL es el que hemos generado ahora. Y bueno, me sale aquí un warning que no tiene mayor importancia, en este caso me sale porque le he mandado cargar el bloque de datos y no lo he programado. Y aquí tenemos el, nuestro programa en este bloque de aquí, en formato AWL. Y aquí nuestro esquema de contactos. Para verificar el funcionamiento. Bueno, pondría el automata virtual que tenemos en esta aplicación, en modo RUN. Activería esta opción que es State Program. Ya me salen aquí el valor de esas posiciones de memoria. Y ahora simplemente con estos interruptores simulados ejecuto el programa. Cuando activo las dos entradas, función serie o función AND, se activa la salida. Solo con una de ellas la salida no se activa. Solamente cuando activo las dos. Y aquí en el frontal de este automata virtual veo también la activación en el LED que corresponde con la salida que he programado. Muy bien, pues este es el primer programa.